Ahora vamos a dividir dos complejos, ¿no? Entonces, si yo quiero dividir menos 1 más 2i y 1 más i, pues realmente lo que quiere decir esta fracción es que lo que estoy haciendo es menos 1 más 2i por 1 más i a la menos 1. Entonces hay que calcular el inverso primero de 1 más i a la menos 1. La fórmula me dice que tengo que calcular la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que resulta ser 2, el primero lo dejo igual y el segundo lo cambio por menos, bueno, le, lo multiplico por menos. Entonces realmente lo que me queda es menos 1 más 2i por un medio más menos i entre 2, ¿no? Y ahora sí, procedo a hacer la multiplicación normal, ¿no? Entonces esto es menos 1 por 1 medio, menos 2 por menos 1 medio, más y veces menos 1 por menos 1 medio, más 2 por 1 medio. Y esto resulta 1 medio más y veces 3 medios. ¿Dudas hasta aquí? preguntas preguntas no. Todo bien, perfecto. Les pido un favor, este, como estoy en el PDF este, cuando les pregunto, este, no puedo ver, este, ver el chat y el PDF a la vez, si me pudieran este confirmar a alguien al menos de ¿Vamos bien? También para ver que no este, se me cayó la conversación de, del Meet, ¿no? Sí, está bien. O oh, alguien pregunta, y yo también digo, ¿podrían mandar las notas, por favor? Ah, sí, las vamos a subir. Ah, vale, gracias. Sí, las subimos al final de la semana, para arreglarle cualquier este detallito que tengamos. Oh, ok, okay. Entonces, al final de, de la semana tiene, digo, la, las tiene. Ahora, realmente este, el curso no va a ser, este, esto es interesante, no va a ser tanto andar operando los complejos. ¿No creen que vamos este, a hacer demasiadas cuentas? En este sentido, ¿no? O sea, vamos a hacer cuentas de calcular series, integrales, entonces eso va a estar más interesante, ¿no? Realmente a mí en su tiempo este curso me sorprendió, Acabí, acabé, acabé viendo, y ustedes también acabarán viendo, este, cosas que no se esperaban, ¿no? Y bueno, eh, aquí quiero aprovechar y darles otro modelo de los complejos, ¿no? Pero otro, este, otro modelo nada más visto de manera muy rápida, ¿no? Y lo, lo que pasa es que no es el modelo estándar, pero es un modelo que sirve, ¿no? Y vamos a decir, siendo esto de forma algebraica sirve demasiado bien, ¿no? ¿Por qué? Porque... Hacerte la demostración de que es campo es rapidísimo, ¿no? Me voy a tomar un subconjunto de las matrices de 2x2, que son las matrices... Eh que en la diagonal tienen A, y este del otro lado tienen, en las otras entradas tienen B y menos B. Si se dan cuenta realmente, pues aunque son matrices 2 por 2, pues nada más tienen dos entradas definidas, ¿no? La entrada A y la entrada B, porque pues si yo doy A y B, pues queda determinado la otra, ¿no? O sea, si doy la primera columna, si doy esta columna, queda determinado la otra, ¿no? Entonces realmente, pues esto está en una biyección con R2. ¿Por qué está en una biyección con R2? Pues porque tengo dos variables en R libres, ¿no? Y ahorita no, no es tan interesante dar, o sea, más, es un ejercicio de escritura dar esta biyección también con R2. Porque este es este, eh, esta construcción también les va a ilustrar algo, de que existen diferentes modelos, porque hace rato, o oh bueno, el día de ayer cuando definimos la multiplicación de los complejos, la multiplicación de los complejos se ve como muy eh, artificial, ¿no? O sea, ah, miren, esta multiplicación se ocurrió para que funcionara, ¿no? En este caso la multiplicación deja de verse tan artificial porque la multiplicación que vamos a hacer es la multiplicación de matrices. Es decir... Queremos ver que esto es un campo, entonces da, tenemos que dar una suma y una multiplicación. Y repito, como lo dicen las notas, esta suma y esta multiplicación serán las mismas de las matrices. Entonces, para que sea una función bien definida, tenemos que ver que efectivamente si yo sumo estas, ahora estas matrices que son nuestros complejos, vuelven a caer en los mismos complejos si se dan cuenta no hay mayor problema no sigue entendiendo la forma lo único que tengo que aquí es factorizar el signo menos para la suma no pero pues para el producto hay que de nuevo factorizar el signo menos aquí, ahora si se dan cuenta en la primera entrada que esto correspondería a la primera entrada del vector nr R2 cuando hago la, el producto de las matrices o sea esta entrada es el primer renglón por la primera columna es decir el primer renglón es a menos b y la primera columna es cd entonces esto es ac menos bd que si nos vamos a cuando lo veíamos como r2 pues es la primera entrada del vector uh -huh. y bueno cuando nos vamos a este abajo pues realmente me quedan los cruzados, ¿no? O sea, este es BA producto punto con CD. Digo, está escrito al revés, porque pues, bueno, pero la suma conmuta. Realmente esto sería... Este, bueno. los escribí en, en el otro orden, ¿no? O sea, realmente debería de ser BC más AD, pero pues, es lo mismo que AD más BC, ¿no? Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué es interesante este ejemplo? Porque de alguna manera les dice que, ah, miren, la multiplicación no es una multiplicación que, que se nos ocurrió a los matemáticos así porque así, ¿no? Sino es una multiplicación que realmente existe y lo podemos jalar de una estructura que, bueno, aquí si se dan cuenta me estoy aprovechando de todo lo que vieron en álgebra lineal. O sea estamos basando o construyendo nuestro conocimiento en el conocimiento previo, ¿no? ¿Dudas de esto o no? ¿O cómo lo ven? No, pues creo que está bien. Y además, <ríe> sí, en efecto, así se ve de dónde uh -huh. Sí se ve medio intuitivo, ¿no? Ya que vimos todas las demás cuentas, ¿no? ahora lo, lo que les digo es que demostrar que esto es campo pues nos podemos aprovechar de todo lo que vemos en álgebra quebra lineal ¿no? entonces para ver los axiomas de la suma lo que vamos a ver es primero notamos que el cero también está en los complejos y lo otro que vamos a ver es que es cerrado bajo multiplicación por escalar si yo me tomo una de estas matrices y la multiplico por un escalar pues sigue siendo un complejo. ¿Por qué hacemos eso? Para ver que los complejos son un subespacio del espacio de las matrices de 2 por 2 Pero al ser un subespacio, todo subespacio es un espacio vectorial en sí mismo. Al ser un este, un espacio vectorial en sí mismo, pues cumple los primeros cuatro axiomas de campo. Vieron qué bonito? Ya me eché los primeros cuatro de campo. De hecho, las dos veces me los eché este, no demostrándolos, sino considerando que ya eran espacios vectoriales, ¿no? Bueno, aquí, pues todavía puedo aprovechar más, porque de la asociatividad, pues ya, ya vimos en lineal que la, la multiplicación de matrices es asociativa, entonces no hay nada más que hacer, ¿no? La asociatividad se hereda, y de igual manera, o sea, también tenemos la distributividad, también vimos ya que la, en lineal ya vimos que la multiplicación con la suma de matrices es distributiva. Entonces nos ahorramos las cuentitas más engorrosas de la vez pasada. Ahora solo falta ver bueno, que la unidad este, realmente está, pero acuérdense que el 1 de la multiplicación es la matriz diagonal 1. Que realmente para que tenga la forma aquí lo que estoy haciendo es meter un menos 0 ¿no? pero 0 y menos cero es lo mismo entonces pues no hay mayor problema ¿no? nada más si este, sí estoy poniendo el menos para recalcar que tiene la forma pero les digo, no hay mayor problema si no lo pone y bueno, entonces con esto ya tengo casi todos este, todos los axiomas de campo excepto el del inverso pero bueno como la multiplicación es este, la multiplicación de matrices, el inverso pues también tiene que ser el inverso de la matriz. Entonces nos tomamos un, un complejo que sea distinto de cero, pero que sea distinto de cero quiere decir que A o B son distintos de cero. Y vean que aquí empieza a verse también por qué el inverso es el inverso, por qué se calcula así. Entonces... Lo que vamos a hacer es calcular el determinante de este complejo. Y cuando calculamos el determinante, vemos que es a cuadrada más b cuadrada. Y como al menos uno de, los de estos dos es distinto de cero, esta suma de cuadrados es distinta de cero. ¿Y por qué necesitamos que ese determinante sea distinto de cero? Porque de álgebra lineal sabemos que... este una matriz, matriz es invertible si solo si su determinante es distinto de 0. Es bien, bien curioso porque para hacer eso, este, para dar ese teorema de que una matriz es este, invertible si solo si su determinante es distinto de cero se define la matriz cuadjugada, ¿no? Y la matriz cuadjugada. Este, no sé si recuerdan. Bueno, en el caso de 2x2, realmente es como cambiar el orden, ¿no? En este caso, bueno, en una matriz de 2x2, la matriz quad jugada su entrada 1, 1 es la entrada 2, 2. Su entrada 1, 2 es la entrada 2, 1. Su entrada 2, 1 es la 1, 2. Y, pues, su entrada, este. 2, 2 es la 1, 1. Realmente lo único que se ve que se está cambiando es el menos b pasa a estar abajo y el b pasa a estar arriba. no Pero si se dan cuenta, eh, la primera columna, bueno, aquí la primera columna era con quien identificamos al vector a, b. Entonces justo nos está diciendo, que esta es la cuadjugada, que lo que vamos a hacer es cambiar... La parte, la segunda entrada, o sea, la parte imaginaria, cambiarle, bueno, multiplicarlo por menos. Y el, el teorema te dice que, bueno, para ver que el teorema es cierto de que una matriz es invertible si, sí, solo si, sí, su, sí, sí, su determinante es distinto de cero, se, bases, se basa en que si tú multiplicas una matriz por su cuadjugada jugada eh, lo que te da resultado es la matriz diagonal que en su diagonal tiene el determinante de la matriz original por eso de ahí despejando resulta que el, el inverso es la cuadjugada por el inverso multiplicativo del determinante o sea, en pocas palabras Estamos llegando a lo mismo usando otro resultado de álgebra lineal, ¿no? Entonces, eh, está bonito, la verdad. Estamos usando mucho álgebra lineal. Bueno, ahora de igual manera, vamos a querer, queremos ver que los reales están contenidos, contenidos entre comillas, en los complejos, ¿no? Pero, entonces, pues, de nuevo es el mismo problema, lo vamos a tener que hacer por una función. Y la función aquí pues, va a ser mandarlo a la matriz diagonal, ¿no? Y de nuevo vemos que la, este, tenemos que ver que las operaciones se preservan. Entonces aquí, como ya había creado i, entonces ya no, no lo voy a volver a llamar i, ¿no? Porque, pues i ya determinamos que ese es ese número que al cuadrado es menos uno, ¿no? Entonces pues aquí ya lo llamé eta, ¿no? esta función ya le, le di otro nombre. Entonces vamos a ver que eta de a más b, es a más b, es la matriz, pues es la matriz diagonal a más b, ¿no? Entonces sus entradas es a más b, 0, 0, a más b. Pero esto lo puedo ver como la suma de las matrices a, 0, 0, a más b, 0, 0, b. Y pues por definición... Esta matriz, pues, es eta de A y esta es eta de B, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Este, disculpa, ¿qué estamos demostrando, perdón? Ah, lo mismo de la vez pasada. Que este modelo, acuérdense que para tener un modelo de los complejos necesitamos que cumpla tres propiedades. me subo. Es, son estas tres propiedades. Que sean campo que los reales estén contenidos y que exista alguien que al cuadrado, o sea, este i, que al cuadrado sea menos 1. ¿Alguna otra duda? ¿O ¿No? No, está bien así. Ok, perfecto. Ahora bien, lo vamos a hacer, vamos a ver que también respeta el producto. Entonces, eta de A, B, pues bueno, es la diagonal de A, digo, de A, B. Pero eh, cuando las matrices son diagonales se multiplican entrada a entrada. Entonces esto es la diagonal de A por la diagonal de B. Y la diagonal de A por definición es eta de A y la diagonal de B pues es eta de B. Por último, pues, con respecto a las operaciones algebraicas, pues, eta de 1 es la diagonal de 1, que es la unidad en la multiplicación de matrices, entonces, manda unidades en unidades, y para ver que es inyectiva, tomamos x y y tal que eta de x sea igual a eta de y, pero, pues, esto quiere decir que la diagonal de x es igual a la diagonal de y y dos matrices son iguales, si sí, solo si sí, todas sus entradas son iguales, en particular tenemos que X es igual a Y, y así tenemos que la función es inyectiva. ¿Esto qué nos quiere decir? Que de igual manera, bajo una función biyectiva, podemos pensar que los reales están contenidos en los complejos. Y, bueno, lo último que falta para ver que esto es modelo, realmente de los complejos es ver encontrar a alguien que al cuadrado nos dé el inverso aditivo del 1 acuérdense que el 1 es la matriz diagonal 1 y el que nos hace el truco es 0 menos 1 si yo lo elevo al cuadrado me va a dar la matriz diagonal menos 1 pero vean que también puedo poner 1 menos 1, o sea, este es menos 1, 1, igual los estoy leyendo al revés, y este es 1 menos 1, y ambos al cuadrado me dan la matriz diagonal menos 1. Ahora vamos a explicar esto, cuando yo tengo un i que al cuadrado me da menos 1, si se dan cuenta, también lo que tengo es que menos y al cuadrado me da menos 1, esto es porque la ecuación x cuadrada, Igual a menos uno tiene dos raíces. Entonces, ¿qué pasa con la cuestión de las matrices? Las matrices nos dan... Tienen una ventaja que las operaciones son inmediatas, ¿no? Pero tienen una siguiente desventaja. Que no nos dan a elegir quién va a ser al que vamos a poner como I, ¿no? En cambio, en el caso del plano cartesiano... En R2, pues tendríamos dos opciones para elegir quién sería ese I: el 0,1 y el 0, menos 1. Pero, pues como el 0,1 pertenece a la base canónica, pues, vamos a poner al 0,1 como I, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, por ejemplo, de este modelo, ¿no? Como ven. Ahora, también notacionalmente, en lugar de siempre andar escribiendo, o bueno, habrá ciertos casos que no nos interese escribir este, a los complejos como A más BI. Entonces, simplemente vamos a usar letras como Z y W. Z y W comúnmente, o sea, son las este, letras que comúnmente se usan para denotar complejos. En ese caso, cuando se necesite ver con, este, en su forma desglosada, se escribe que Z es igual a Z1 más IZ2. O en el caso de W, W es W1 más IW2. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, algo relativamente sencillo de hacer. Ya vimos cómo sacarle raíz a menos 1. Pero, este. En los complejos, pues también le podemos sacar raíz cuadrada a cualquier número complejo, ¿no? Entonces, ¿qué significa sacarle raíz cuadrada a un complejo? Si yo tengo mi z que es de la forma a más bi, vamos a encontrar, buscamos un complejo, w que sea de la forma x más y, tal que w al cuadrado sea igual a z. Entonces, ¿qué significa esto? Que a más bi... Sea igual a x más y al cuadrado. Pero si yo elevo x más y al cuadrado, tengo x cuadrada menos y cuadrada más 2xy. Entonces, recuerden que esto sigue siendo este, R2, ¿no? Entonces van a ser iguales si y solo si son iguales a entrada a entrada. Es decir, la parte que no tiene y tiene que ser igual a la parte que no tiene y, y la parte con y tiene que ser igual a la parte con y. Este, esta formalización la ver, va, va a ver Jaime mañana, pero si la parte real, o sea lo que no tiene i, es igual a la parte que este, a la parte real, y la parte imaginaria, o sea lo que tiene i, es igual a la parte imaginaria. O sea, dos complejos son iguales, sí y solo sí, su parte real es, este, son iguales y su parte imaginaria son iguales. Bueno. Pero pues esto nos plantea el siguiente sistema de ecuaciones. Siguiente sistema de ecuaciones es A igual a X cuadrada menos Y cuadrada y B igual a 2XY. Si se dan cuenta, este, pues estos son ecuaciones, las este, incógnitas son X y Y, ¿no? Y pues no es un sistema de ecuaciones lineal. Entonces, como no es un sistema de ecuaciones lineal, pues va a estar un poquito complicado. Pero no se preocupe, no está tan complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elevar Ambas ecuaciones al cuadrado, entonces nos queda a cuadrada es igual a y cuadrada igual a x cuadrada menos 2x cuadrada y cuadrada más y cuarta, ¿no? Y b cuadrada es igual a 4x cuadrada y cuadrada. Y vamos a sumar ambas ecuaciones, entonces esto nos queda a cuadrada más b cuadrada es igual a x cuarta más 2xy cuadrada x cuadrada, y cuadrada, más y cuarta. Si se dan cuenta, aquí tenía menos 2, más 4, me queda positivo, ¿no? Más 2, más y cuarta. Ahora, si se dan cuenta, esto es un binomio al cuadrado perfecto, que lo puedo factorizar, entonces me queda x cuadrada, más y cuadrada, al cuadra todo eso al cuadrado. Y puedo despejar. Yo paso despejando, sacando raíz cuadrada. Ahora, dense cuenta que aquí estoy tomando la raíz positiva. ¿Por qué tomo la raíz positiva? ¿Alguien sabe? Porque x y y están al cuadrado, entonces no les queda que ser positivos a los dos, ¿no? Y suma de positivos es positivo. Entonces, ¿no tendría sentido tomar la raíz negativa? Exactamente. Porque suma de positivos es positivo. Entonces, no puede ser la raíz negativa. Efectivamente. Toda la razón. Lo siguiente que voy a hacer es acordarme de la primera parte de la ecuación. La primera parte de la ecuación, si se acuerdan, centro, era ax cuadrada menos y cuadrada. Podemos sumar, bueno, este, poniendo la igualdad del lado correspondiente, ambas partes, ¿no? Si sumamos ambas partes, ¿Qué pasaría? O sea, si sumo x cuadrada menos y cuadrada más x cuadrada más y cuadrada, pues se me elimina el término de las y, ¿no? Entonces me queda 2x cuadrada y del otro lado me queda a más raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y ahora sí, despejo x, pero cuando despejo x me queda más menos esta, la raíz, de, digo, de todo lo que estaba dentro, ¿no? Aquí, pues, por eso hice hincapié, porque aquí estoy poniendo una raíz cuadrada, pero le estoy dejando el signo este, más, y aquí sí estoy diciendo, oye, pues puede ser más menos. Por eso era importante esa observación. Ahora, así como sumamos x, digo, este, sumé la primera ecuación, podemos restarla. Si la restamos, lo que se elimina no es x, sino lo, digo, no es y, sino x, y de igual manera nos queda 2y cuadrada. Pero cuando nos queda 2y cuadrado, este, en lugar de tener este a sumando, lo tenemos restando. Entonces, despejamos y de igual manera, dividimos entre 2 y volvemos a sacar otra raíz. Ahora, este, acuérdense que el W es X más Y. Entonces tenemos cuatro opciones por combinatoria de cómo elegir los signos. Más, más, menos, más, más, menos y menos, menos. Dis, disculpa, Frank. Sí. Este ya son las 9.1. Ah, ok. Sí, es que este, bueno, ya veo que varios están saliendo, pero igual tengo otra clase. Ah, ok. Bueno. Sí. sí. <risa> bueno, entonces acabamos aquí. Sí, de todos modos, vas a subir este, este PDF, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Right. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que estén bien.